Señores, anden, como dije, quiero entrar en contexto para que ustedes sepan de, eh, de a quién tenemos de invitada. Vamos a ver el video, y luego del video yo presento la, a, la, a la jovencita que está con nosotros hoy. Hay alguna persona que me dice, como que cuando me ven le dan vergüenza pedirme una foto o algo. Yo le quería decir que no tengan vergüenza, porque yo soy chulísima, so, yo hago los videos para ustedes, o sea que si ustedes quieren una foto conmigo, yo no se la voy a negar. Ustedes me pueden pedir la foto que ustedes quieran. Yo me tiro hasta 10, eso no importa. Yo hago los videos para ustedes y también soy de ustedes. Así que cuando quieran una foto que me vean. Señores, con nosotros está Lo Angie más Flow. Ella tiene eh. un, ca un canal de YouTube que tiene 35 mil suscriptores, Néstor. 35 mil suscriptores. activa, activa el parapuyo. Y tiene un total de visitas de 1.700.000. Bienvenida, Giovanni, ¿cómo tú estás? <risa> ¡Eh, eh! eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh aplauso! Giovanni, eh, eh, eh, tú te has hecho viral en este fin de semana. Sí, algo <risa> eh, eh. Primero, para que las persona sepan de ti, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que tú haces en las redes sociales? Bueno, yo soy youtuber, yo me dedico a hacer vivencias Yo junto a mi padre y los demás compañeros míos hablo, Lolo, que Lolo es muy famoso en las redes sociales tiene Sí, un canal Lolo de YouTube. es mi papá, muchos uh -huh. me preguntan y me dicen No, yo no te creo, y sí, Lolo es mi papá Lolo es tu papá, sí. lo que pasa es que Lolo no se pone viejo Lolo, Lolo, Lolo no eh, se pone eh, viejo Papi tú. no cambia sí, eh, Dicen, es tu hermano, es tu hermano oh, te, te, te. Oh, oh, oh. Entonces, tú empezaste sí. con tu papá haciendo videos en el canal de Lolo. Eh, no, en el de Randy y Lolo Más Flow. Ok, en ese canal. Sí. Ahí tú empezaste a hacer tus personajes, creo que. Sí, he hecho de... muchos personajes, he hecho de menores que te involucran. ¿Cómo? ¡Ay, Menor, tenés! No, me no, menores que te involucran. Menores. No, no, no Dalia, ve cogiendo anotaciones. No, Dania. También. Ay, no, Sí, también el de chica plástica, que es como si yo fuera materialista. Como Rubén, como Rubén Blade dice en la canción. Chica plástica. Eh, así. O sea, una mujer materialista, materialista. Materialista, que me interesa solo el dinero, que no quiero a mi marido porque es pobre y no me puede dar los gustos que yo quiero. Y por eso yo me voy a, a pegarle cuerda. Eh, ay, ay, ay. ay, ay no, no, no. Eh, lo, Angie, lo Angie. Lo Angie, lo dije bien. Sí, lo Angie. Lo Angie. Lo Angie, ustedes lo que hacen en cierto modo este, es como. Prácticamente teatro o, o, o, o un cortometraje para YouTube. Cortometraje para YouTube. O sea, ¿Y le ha funcionado eso? Muchísimo. La gente, gracias a Dios, nos ha apoyado muchísimo. <risa> <risa> nerviosa. No, porque, El video tuyo porque que... en, en Instagram no me conocen tanto. En okay. realidad, la que tiene más seguidores de mi equipo soy yo. Okay. En Instagram, porque que nosotros no somos más tan famosos en, en, en Instagram. Pero en, en, YouTube. en YouTube tenemos una plataforma demasiada cualquiera la quisiera, porque claro. tenemos, incluso tenemos dos placas de YouTube. Ustedes tienen dos placas de YouTube. Atención, tenemos más a... de suscriptores. Atención, que a ti es lo que ay, te conviene. Ellas que que ti eh, tienen ella tiene dos placas de YouTube de mil eh, suscriptores. Dos placas, ¿no? oíste, que a ti. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú, la persona comienza a identificarte en la calle que tú estás trabajando en esos videos? O sea, ¿por, ¿por, cuál personaje te conoces más en la calle? Menos, chapeadora Menores que te involucran En realidad me conocen Me conocen con todo uh -huh. O sea, yo, como que yo le he caído bien Ellos dicen que yo Actúo como demasiado real Ok, tú te identificas yo, con las cosas Que están pasando en los barrios Exactamente La, la, la por eso de vivencia, la vivencia, lo que está pasando en el barrio ya lo refleja en, en, en una, lo, en, de, en una en actuación actuación que una actuación que usted no venga ahorita me va a lavar a la muchacha porque Lolo sí, no coge sí, esa sí, sí. es Pero una actuación Lolo, y no y la verdad que decirla lo que hace el Lolo y estos muchachos son cosas que en verdad pasan en el propio ¿Por es que el Lolo no me invita, me invita no, no. Esa a mí a esa Lolo a ver qué es lo que tiene neto me dijo a mí que la cámara no no tan expandida <ríe> <ríe> no se expande tanto Dios mío está, <ríe> está diciendo gordo aquí no, en mí No no porque no, sabe gordo. que la va a Esto la pregunta para Oye, <risa> ¿cómo te has sentido después que, que el famoso amigo de, del señor aquí, Santiago Matías.? Ha publicado, eh, o sea, el video, lo publicó Y todo el mundo ha visto ya que hasta la bomba echando gasolina <risa> Le piden una foto a la muchacha, Lolo. ¿no? ¿Cómo te has sentido tú con eso? Oh, eh, Dios, no te sientes mal porque te están acabando también Sí, ellos me están ofendiendo muchísimo de ¿y ¿Truantista? quién es? Esa no me la conoce su mamá Pero ahora me conocen Me conocían, pero ahora me conocen Cuando yo vi que me subió, yo le dije ¡Oh! ¡Oh, papi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! Sí. Hey. Dice, mierda, estamos pegados. <risa> no, Mi eh, amor, ¿cuál fue el video que más te ha gustado grabar? Es que él me tiene gusta va, tanto. varias personalidades en videos Así que me ha gustado más que yo me lo he gozado más, la mano rechapeadora. Ah, ah, ya, no, cogí ahí. Ahora una pregunta, sí, que comemos mucho ahí. <risa> o sea, ahí hubo comida gratis en la escena. escena. <risa> no, a mí me pone una escena, ya tú sabes que. Y esperamos que se repita, se <risa> pues, repita. <risa> sí, <risa> mi amor, mira, espérate, permiso, espérense. ¿Y el que anda con ellos? Con yo ¿Cómo se llama? Yo usted, a ti, mi lo, lo. amor, también. Tú, ah, mira, ya. Soy, o sea, sí. el equipo que andan con ustedes. Familia Máflos. La, la familia, familia más flow, flow, sí, que ya la hemos entrevistado aquí en Telenor. Y tú la has entrevistado, ¿no? Sí, sí, a ellos. sí. Eh, De los videos, han, le ha, ¿a ti te ha gustado o sea, que eso de actuación? ¿Te ha gustado estudiarlo, o sea, tenerlo de, de, de manera organizada, o sea, prepararte para tú decir, bueno, nosotros somos virales en las redes fuera bueno que nosotros pasáramos a otra etapa, ¿sabes? A de que fuera el cine o puede ser el teatro. ¿No lo han pensado ustedes? Claro, hace mucho, antes de, de subirme él. Sí, porque ahora ustedes tienen más facilidades por la sí. plataforma. Pero tú sabes, todo es al paso, porque ahora mismo no tenemos, no estamos en la, ¿cómo se dice? Eh, con la economía bien, okay. pero... No, no, no me digas eh, que yo estoy bien... O, o Lolo te está dando con la demito, porque no llegan los cheques de YouTube. Llegan los cheques de YouTube. Lolo, sí, pero que estamos empezando. Como okay. quien dice, estamos empezando a cobrar ahora. Hace 100 mil views, mil views. No son ching. Sí, no son, es ching. Entonces, entonces tú estás diciendo que Lolo te está dando el 10% y los otros lo están cogiendo el por... <risa> no, no, no, no así. No, Yo te no que estamos empezando. Entonces, ahora es que nosotros como que nos estamos empezando a organizar, más porque antes uno cobraba y vamos a comprar esto. Ahora no. ¿Cuál es la cantidad Ahora que... Tú estando dentro del equipo de flow y tú, has visto más alta que ustedes han ganado en, en un mes en YouTube? <risa> es que en verdad en verdad yo no yo no tengo No, tú no manejas esos datos. Exactamente. Y ahora suave. Eh, eh, eh, no, eh, eh, esto, mira, esto ahorita había es estado preguntándole a Lolo, ¿Cuánto ganamos la semana pasada? Mi amor, <risa> déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú has estudiado actuación actualmente, anteriormente? No, no o sea, no. que todo te sale a ti a lo natural, lo natural. Exactamente. Muy bien. ¿Qué tú crees? Porque Existen muchas personas que trabajan en las redes sociales. Existen muchas personas que trabajamos. Nosotros uh -huh. también tra somos parte de una plataforma digital que es de Lenor. Y, y es difícil conectar con el público. Y más sí. difícil conectar con YouTube. Sí. Y ustedes sí. han conectado de una forma una, una forma impresionante. Siempre he felicitado a, a, a Lolo y a su equipo por eso. Y creo que aquí hay pocas personas que lo mencionen Y yo siempre lo menciono por eso. Porque ellos son muchachos de barrio que han logrado hacer cosas que personas establecido aquí en los medios, no lo he logrado. Sí, eh. ¿Qué tú entiendes, para ti, qué tú entiendes, qué es lo que ustedes lo ha llevado a estar tan pegado, a tener tanto número en YouTube? Para mí, o sea, yo pienso que porque hay muchas personas que son de barrio, hasta muchos viajantes, muchas personas que vivían aquí en República Dominicana, en los barrios, que pasaban por muchas cosas de las que nosotros hagamos, y nos miran y dicen, wow, pero eso mismo que ellos hacen, por eso mismo yo pasaba y ellos entienden que nosotros nos queremos superar mostrándole esos contenidos y creo que eso es lo que les ha aceptado más mi eh, amor, otra preguntita aquí la dama primero la dama ah, está bien primero molado, señores <ríe> Mi amor, cómo tú te sientes llegar a la fama tan jovencita. Porque hay muchas personas que están intentando, intentando y todavía no han logrado pegarse y ya están viejitos. Sí, algunos me dicen, di que ponte a estudiar, pero ellos lo que no saben que yo sí estudio. Ah. Ellos creen que no, estudia. pero yo estudio. Yo como quien dice trabajo y estudio. Eh, no Porque te ya, no ya te yo no te me tomo de eso como eso. un trabajo. No, tú no, tú no, te no te mi mis calificaciones son muy buenas. Qué, qué curso estás pero... Estoy en lo que ahora llaman cuarto de barchilla Que uh -huh. era el antiguo segundo Ok, era antes del antiguo segundo ¿Nesto? ¿Cuál es tu edad, mi amor? 16 Muy bien, bastante joven Todavía sigue el fregado, hay que fregar todavía. Ay, obligado Sí o no, obligado. Obligado. <risa> no, no, no ya esa Papi muchacha. no, papi no, mi mamá No, la, la mamá de la joven ya hay que Eso que hacer Hay que ir buscando sí. hay otra gente Porque que ya Esto es el principio Tú sabes que viene viene después porque es un trabajo alto, que sigue Lolo uh -huh. y la familia Maflow, que internacionalmente lo ve mucha gente, <risa> sí, En sí, Venezuela sí. y Nueva no, York son locos, New York son la gente sí. loca con ustedes. Entonces dale un consejo a esa juventud, no, no que bien. también que quieren hacer lo que quieren hacer hasta lo que era para poder no, pegarse. Sí. Dale un consejo a esos locos viejos y la pata voladora. Que, que están en las redes Como amigos amigo tuyo ¿Eh? Pero igual famoso amigo señor? No mira, dale un consejo usted. a los jóvenes Que, que están, eh, no tienen la mente en nada Que puedan hacer videos Que puedan hacer no tanto el video como ustedes hacen Sino instructivo mm -hmm. Que eso puede llegar a, a, a ser viral Un consejo que tú le quieras dar a, a esos jóvenes bueno, ellos lo que tienen que trabajar mucho, porque en verdad, en verdad, nosotros estamos aquí, pero nosotros tenemos varios años trabajando, y no es dejarse llevar por los malos comentarios, saber que siempre vas a poder si te lo propones. Eh, Tú Muy entiendes, eh, y ustedes entienden que, que la gente tiene que entender que no solo el morbo pega, porque a veces lo que ustedes están haciendo, en cierto modo, uh -huh. es una vivencia, pero no uh -huh. están haciendo, llevando... Eh, cosas morbosas, tú no bailas Ni cosas así no. Ni enseñas Tú no te degrines Con tu, o sea, tu imagen de, de niña Y todo eso o sea. Nada de Mami Jordan Incluso nosotros no digamos mala palabra En los videos, tenemos prohibido eso Si un ejemplo Si se nos zafa es Una mala palabra, se repite Porque Hay como un 60% De nuestros seguidores que son niños Exacto Más que, que los adultos Eso está muy bien Mensaje A tu amigo Santiago Matías Y a la gente que entienden Que tú no eres conocida o sea, Tú quieres mandar un mensaje Porque tú has tenido mucha crítica Y te has ha mandado funda No, a Santiago Hay que darle la gracia Como quiera Porque sea como sea Me subió Y ellos que están diciendo Ah, oh, quién es ella Que no la conozco Ahora me conocen Gracias a Santiago Las redes sociales Las redes sociales Del grupo Y la tuya personal para que ellos te puedan seguir y vean sí, lo que la tú gente, haces. Bueno, yo en Instagram me llamo Angie Flow. Igual que en YouTube me llamo Angie Flow. Y en TikTok, que también hago TikTok, me llamo Angie Rosario. Eh, una, una última pregunta. Primero, ¿qué edad tú tienes? Que se me fue. O sea, debí preguntarte desde el principio. 16, mi amor. 16. 16. Ok. Ya tú sabes que ya tú estás en una edad cuando llega a los 19... Ya Lolo va a estar cuidándote mucho la espalda. No, papi me cuida. me lo, cuida. Sé papi que hay mucha gente así. freca en las redes sociales. No, no, y, la, y, y que la gente mucho. entienda que con su padre... el consentimiento de su padre. Claro, que su sí. padre que la gente. Y mi mamá, mi mamá me parte. apoya mucho. Ella solamente salió en un video, pero fuera ya de eso... Ella me apoya mucho. Incluso me dice, lo, angie mira, tú tienes que hacer esto, aquello... La familia, YouTuber, eh. no, la, familia, la familia youtuber, Neto. la familia youtuber La familia ¿Tú ¿Sabes qué yo voy a hacer con Lolo? Como me voy a meter. Lo voy a averiguar donde ellos están grabando y me les voy a tirar. Lolo, llegué aquí y ya méteme. Pero, así que, pero eh, es una familia, es organizado. Sus padres. Su y padre. que nos apoyamos mucho. Sí, eso su lo exacto. Es Enfócame a Lolo, Flaco. Porque Lolo está trabajando, grabando aquí? a su hija también. Sí, sí está activo ahí. Y la gente lo conoce mucho, A Lolo. Véalo ahí. Ay, Lolo. Yo nada más subí una foto para que me digan el de Cuidita, el de Cuidita. El de Cuidita, lo hay de Cuidita. Señores, Lolo es, es un... Tú. Así que ustedes ven como esos videos que se hacen, Lolo es muy responsable con su hija, con, como dice ella, el manejo del, del lenguaje, de, de las cosas que se van claro. a utilizar. Son cosas que pasan en las cosas barriales y muchas personas se identifican. Por eso ellos tienen tantos seguidores. Y para que usted vea que usted no tiene que estar diciendo dicho, ni, ni, ni sin ropa, los a videos. Pegarse en la red, que estos muchachos eh. están buscando a ese cuarto y no están diciendo la mala palabra. No, que aquí deben de de reconocer eso, tú sabes. Que no lo reconocen también. Ese, qué bueno que sí. bueno es, Que aquí hay muchas personas que el trabajo de Lolo Maflow, la familia Maflow, no lo quieren reconocer. Y ya con dos placas de YouTube en otro país ¿eh? fueran no dos Lolo, sí. claro, pero aquí, si, si usted es un delincuente por allá, usted lo quieren dar toda la cámara del mundo, señores, Lolo. Es una parte fundamental de la, de la juventud que ha progresado aquí. Y ha hecho ¿Eh? un, un, un, estos cortometrajes de vivencia Hola. de los barrios sumamente interesantes. Ustedes pueden buscar a los a lo Angie Maflow en YouTube y a Lolo Maflow. Eh, eh, Neto quería saber que, que, que, qué pasó con Randy y Lolo. Que vean que se dividen. Se dividen, Randy y Lolo. No. No, no, no. Bueno. No tanto. Tú sabes, ellos <risa> han tenido sus diferencias. Pero, no, pero, todo diferencia, uno pero yo todavía negro. creo. Yo todavía creo. que Porque en, en verdad. <risa> A mí me gusta como ellos dos trabajan sí, la otra vive. A mí me gusta como mi papá y Randy trabajan Más que cualquier persona me gusta como ellos dos trabajan Porque hay que... Mira, vamos a hablar con la junta vecino para, para que le juste <risa> va a Randy. Atención, Randy. Atención, Randy. Vamos porque Randy quiere primero en rico. <risa> eh. Buscamos <risa> a claro. Adriana, la psicóloga de nosotros. No, no. Sí, es que papi es como más humilde. Y <risa> es sí, más humilde. Y, <risa> y, <risa> y es, y es más Quiero pues. que lo veo ¿Qué no. qué él diga. Yo voy a Randy en el en este día, tú sabes. Vamos a juntar la junta vecino de Santa Ana. Adriana, el parquecito ahí. Ahí lo vamos a juntar todo para que quede de acuerdo que la gente quiere ver a lolo y a jamás flow. Va a haber comida va, va. ahí para pa allá. Sí. Oye, oye. Ay, eh, yo eh, eh, la pues ya, bueno, ya. vamos a despedirnos, pues, despídete del programa para que te despida. Bueno, gracias por como, Gracias por la ocasión. <risa> sí, Fue un placer, me sentí muy bien. Ya, los osos rojos, estamos pegados. Aquí estamos <risa> los eh, eh. Señores, ya, espérate, ya el espérate, programa... Espérate, uh -huh. espérate, te vamos a mandar unos saluditos Ay, para que te <risa> Saluditos, <risa> saluditos. Saludito. Señores, un saludo para Maciel Rosario. Maciel ay, Rosario. Ay, ay, ay, el ay, ay, ay. Que se está mirando. Mándalo. Y un beso, mi amor, un abrazo. Sigo. Otro saludo para mi mamá, para mis hijos. <risa> la mamá y los hijos de ella. Hola. Sí, ella no ¿Para? nos saluda. Se quillan con ella. Viniste aquí. Y no, me mencionaste. Y, no me mencionaste. y no me mencionaste. Para Estamos. mi abuela, para mi abuela y para todos mis amigos. Señores, recordarle que mañana es martes, <risa> mañana eh, es de tecnología. Nos vemos mañana. recuerden que. Esta semana es posible que usted va muchas cosas electorales porque estamos en tiempo de campaña y el domingo terminamos. Gracias, el a, hay, gracias a Lolo gracias a y a, a las personas. Recordarle que nuestros videos están en la plataforma de o. Recuerden suscribirse, seguirnos en Instagram. Pide la foto, pide la, la foto Así que las personas síganos ahí que ahí están todos los videos. Bye.